En este vídeo te voy a enseñar mis servicios favoritos para conseguir hosting gratuito y de calidad. Yo mismo utilizo estos servicios para mis proyectos personales, son los mismos que utilizan empresas de todo el mundo, empresas del calibre de Netflix. Soy Diego Castaño, ingeniero web, y hoy vas a aprender tres maneras de alojar tus proyectos web sin gastar un solo euro. Tanto si te ganas la vida programando webs como si simplemente quieres tener tu propio blog, te habrás dado cuenta de que conseguir hosting es muy caro. Es posible que hayas buscado hosting gratis en Google y hayas encontrado empresas como Hostinger, Mi arroba, o Webhost. No es por menospreciar a estas empresas, pero son una mierda. Te cuento por qué. Este tipo de empresas se han hecho muy populares porque es muy sencillo utilizarlas y no requieren de conocimientos técnicos. Sin embargo, cuando intentas alojar una aplicación web o un blog, te darás cuenta de que las cosas dejan de funcionar sin motivo aparente o que tardan muchísimo en cargar. El hecho de que estas empresas sean tan populares provoca también que su servicio técnico esté normalmente saturado o que directamente a veces no exista. Para encontrar un hosting gratuito que esté a la altura de tus proyectos, es necesario invertir un poco de tiempo en aprender los detalles técnicos. Y no te preocupes. Es muy sencillo y te aseguro que solo te tomará unos minutos. Lo primero que debes hacer es determinar qué tipo de página web quieres alojar. Vamos a diferenciar entre dos tipos, estáticas y dinámicas. Una web estática es aquella que no necesita almacenar ni procesar datos en el servidor. Las web estáticas solo son un conjunto de archivos HTML, hojas de estilo, ficheros de script y multimedia. En ningún caso contienen código PHP, ASP, JSP, Python ni Ruby. Por otro lado, una página dinámica es aquella que sí requiere de almacenar o procesar datos en el lado del servidor. El ejemplo más común de web dinámica son los sistemas gestores de contenidos y los blogs, como pueden ser Wordpress, Joomla o Drupal. En este caso sí pueden contener ficheros con PHP, Python, Ruby, Java o ASP. Ahora que ya sabemos qué tipo de web tenemos, vamos a ver cómo encontrar alojamiento gratuito para cada tipo de aplicación. Para alojar web estáticas vamos a usar GitHub. GitHub es una plataforma de desarrollo colaborativo. Sirve para mantener proyectos con el sistema de control de versiones Git. Hay muchas otras plataformas para alojar proyectos, pero GitHub nos interesa porque da la opción de alojar de forma gratuita páginas web estáticas. Tan solo hay que seguir Cuatro pasos. Primero, tienes que registrarte en este enlace. Una vez esté registrado, tendrás que crear un repositorio. Esto lo puedes hacer desde este enlace. Es muy sencillo. Una vez tengas creado el repositorio, solo tienes que subir el código de tu proyecto. Si nunca has usado Git o no sabes cómo hacerlo, puedes ver un tutorial muy sencillo en castellano en este enlace. Una vez tengas el código subido, solamente tendrás que activar la página. Para ello, tendrás que ir a Ajustes, Páginas de GitHub, en Origen, seleccionar la rama master y darle a guardar. Y ya está. Ya tendremos creada nuestra página web estática en una URL parecida a esta. Ahora vamos a ver cómo alojar nuestras páginas web dinámicas. La primera opción es usar los servicios web de Amazon. En concreto, vamos a usar una cosa que llaman instancias EC2, que son un tipo de máquinas virtuales pequeñas que puedes alquilar por horas para ejecutar tus aplicaciones. Amazon nos da un periodo de prueba de un año, durante el cual podrás hospedar tus aplicaciones sin pagar nada. Por supuesto, pasado un año, podrás crearte otra cuenta y tener un año más gratuito. Los pasos son sencillos. Primero tendrás que registrarte en este enlace y después tendrás que seguir este tutorial en castellano para ver cómo crear tu propia instancia EC2 y convertirla en un servidor web. Además, si lo que quieres es alojar WordPress, el propio Amazon tiene una guía oficial en castellano muy sencilla en la que puedes ver paso a paso cómo hacerlo. El enlace es este. Para terminar, vamos a ver otra manera de alojar de forma gratuita páginas web dinámicas. Esta es mi preferida, se llama Heroku. Tiene varias ventajas. Puedes sincronizarlo con GitHub para que cada cambio que subes a tu repositorio se vaya desplegando en producción. Además, puedes usar bases de datos sin coste adicional, puedes escalar los recursos de tu aplicación muy fácilmente para poder manejar más tráfico y también te viene con un certificado SSL para, por ejemplo, poder hacer aplicaciones para Facebook. Puedes ver los precios de Heroku en este enlace, pero en nuestro caso nos vamos a centrar en su plan gratuito. El plan gratuito consiste de una instancia que ellos llaman Dyno. La única pega del plan gratuito es que la instancia se quedará en suspensión cada vez que pase media hora sin que ningún visitante acceda a nuestra página. Lo primero que tienes que hacer es registrarte en Heroku en este enlace. Una vez registrado, tendrás que crear tu aplicación. Esto es muy sencillo. Una vez creada la aplicación, tendrás que asociarla, si quieres, esto es opcional, con un repositorio de GitHub. Y por último, Basta con subir tu código al repositorio de GitHub, como ya hemos visto, y automáticamente lo que subas se desplegará en producción. Y ya está, ya tendrás tu página web dinámica alojada y podrás acceder desde una URL similar a esta. Si tienes cualquier duda o conoces otra manera de conseguir hosting gratis y de calidad, déjame un comentario aquí abajo.